Pedro Cortorreal denunció este miércoles que desconocidos robaron una motocicleta durante hecho registrado en esta ciudad de San Francisco de Macorís, específicamente en el sector Los Rieles. Mi nombre es Pedro Puerto Real Paredes, soy papá de Leiby, que les robaron un motor de la Avenida Los Rieles en el edificio 10 y yo ofrezco 5 mil pesos si aparece el motor. Es un CG Supergato Negro, la placa. 136 países 6 matrícula PC M4 A4 FC es un supergato negro CG eh, año eh, eso fue el día de la patronal el sábado el año del motor es 2015 el sábado día de la patronal de madrugada se lo llevaron del patio estaba con un candado cebolla y parece que se llevaron cargado porque no apareció nada roto. ¿De qué parte de los rieles? Paran la Guacuita, en la avenida Los Rieles, en el edificio 10. Yo ofrezco 5.000 mil, si aparece el motor. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.